Para crear efectos creativos, trabajaremos con la capa de ajuste, mezclador de canales. En capas, capas de ajuste, mezclador de canales. Esta rueda de color que viene en los tres componentes rojo, verde y azul, es un poquito difícil de entenderla a la hora de tratar de intentar de hacer algo medio interesante. Sin embargo, la explicación lógica es la siguiente. Por defecto, el canal viene a en el rojo al 100% debemos recordar antes que nada que no se debe pasar de este valor comando z para regresar un paso hacia atrás muy bien como les explicaba si yo quiero por ejemplo trabajar sobre los rojos vamos a recordar que el opuesto complementario del rojo es el cian es decir si yo muevo hacia la izquierda en realidad no estoy saturando el rojo lo único que estoy haciendo es llamando al color cian a que esté presente dentro de esta imagen asimismo el opuesto complementario del verde viene a ser el magenta por ende le estoy dando un poco más de magenta a la imagen que está en la parte de atrás me he pasado de este valor lo voy a reducir un poquitito más más o menos por ahí y el opuesto complementario del azul es el amarillo viene para acá un poquitito y le estoy dando un poco más de pigmentación a esta imagen entonces siempre que vayamos a trabajar con el mezclador de canales Vamos en realidad a trabajar con los supuestos complementarios y ahí podremos tener imágenes compuestas y efectos creativos como el que hemos realizado.